Hola a todos, eh, estamos aquí en esta sesión para compartir con vosotros eh, distintos escenarios de vuelta segura al trabajo con distintos casos prácticos y lecciones que hemos aprendido eh, con los clientes en, en estas últimas semanas. Mi nombre es José Antonio Lozano, eh, pertenezco a Plain Concepts y soy Sales and Business Development Manager. Y en esta sesión también están conmigo Gianpaolo Pablo Valero y Jesús Zendán de Microsoft. Eh, ¿Os presentáis? Hola, buenas. Eh, mi nombre es Jesús tendán y soy comercial especialista en Azure eh, para la parte de aplicaciones e infraestructura en Microsoft. Eh, y buenas, mi nombre es Jean Pablo Valero, especialista de AT&I eh, para toda la parte de Azure y on-prem eh, dentro de Microsoft. Bueno, sin más, eh, comenzamos la, la sesión eh, explicándoos un poco y presentándoos eh, lo que es Spring Concepts, que es una compañía eh, fundada por cuatro MVPs de, de Microsoft, eh, que, tiene, que es española, eh, pero tiene presencia internacional. Y desarrollamos distintos eh, servicios para nuestros clientes, eh, ayudándoles a aprovechar todo lo que es la tecnología eh, cloud de, de Microsoft, también diseñando soluciones de Big Data y IoT, eh, ayudando también a los clientes eh, con soluciones de colaboración como Office 365, que son tremendamente útiles en este escenario de, de COVID que estamos viviendo. También trabajamos todo el área de DevOps y diseño de UX y UI. Otra área que, que trabajamos y que es muy importante dentro de la compañía es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, de la cual vamos a ver también algunos ejemplos en esta sesión. Y eh, también desarrollamos eh, distintos proyectos eh, para eh, proveer a los clientes de aplicaciones web, aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles. Y por último, trabajamos con dos tecnologías también muy innovadoras y disruptivas, que es todo lo que tiene que ver con el área de blockchain y también con dispositivos de realidad aumentada y realidad eh, mixta. Estos son algunos eh, de los clientes con los que trabajamos tanto a nivel nacional como internacional, prestándoles servicios en una o varias áreas de las que os hemos comentado eh, previamente. Y ya sin más eh, doy paso a mostraros eh, lo que es la agenda que vamos a ver hoy. Eh, vamos a comenzar un poco con, con un contexto respecto al, al escenario que todos estamos eh, viviendo relacionado con el, con el COVID. Y a continuación eh, vamos a compartir con vosotros eh, distintos eh, escenarios, experiencias que hemos ido desarrollando tanto nosotros como Microsoft eh, ayudando a los clientes en, en esa necesidad de adaptarse a este nuevo escenario y en el que eh, estamos viendo que la utilización de tecnología es clave para solucionar nuevos problemas que están surgiendo y, y producir disrupción en este nuevo eh, escenario. Y sin más, doy paso a Jesús Tendán que, que va a continuar con, con, el, con el bloque de, de, los, de, esto, de este nuevo escenario. Bien, eh, coincidiréis eh, con nosotros en que el COVID ha transformado nuestra manera de hacer las cosas, la manera en la que nos comportamos, la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes, nuestros proveedores, con nuestros ciudadanos y, sobre todo, también en la toma de decisiones. Lo que era válido hace tres meses, eh, ya no lo era hace dos. Lo que era válido hace una, una semana, eh, esta semana ya no lo es. Eh, también está alterando las perspectivas de futuro. Es decir, nos está haciendo plantearnos muchísimas cosas, principalmente cómo transformo mi negocio para adecuarme a la situación actual y muchas veces en tiempo real debido a los cambios que están aconteciendo. También, eh, ¿cómo quiero ser, cómo quiero ser eh, dentro de un año? ¿Cómo quiero que mi compañía, cómo quiero que mi estamento público eh, sea a un año, dos, tres vista. Bien, aquí no, somos, no estamos hablando de empresas eh, pequeñas, eh, empresas grandes, eh, de un sector concreto, de un país concreto… Todos, al final, eh, estamos embarcados eh, en esta tarea, en este reto que se nos ha planteado y tenemos que trabajar, al final, como un equipo para poder conseguir avanzar, poder, eh, poder incluso también eh, eh, cambiar nuestras relaciones con nuestros clientes y con nuestros ciudadanos. Bien, muchos medios están hablando ahora que, debido a esta nueva situación, eh, 60 días de confinamiento han acelerado alrededor de seis años la digitalización del mundo. Proyectos que a lo mejor eh, antes estábamos pensando en acometerlos a tres, seis meses vista, incluso a un año vista, y que esos proyectos podrían eh, llevar a lo mejor también otros tres, seis meses, los hemos adoptado en apenas semanas. Muchos consejos de administración y de dirección de empresa de todo el mundo, se están planteando cosas como, ¿qué decisiones tomar ahora para conseguir ser a largo plazo lo que realmente quiero ser? Incluso decisiones para poder sobrevivir como empresa. Eh, ¿Tengo la información correcta para tomar esas decisiones? ¿Puedo gestionarla? ¿Puedo tratar esa información que ya poseo? Incluso si mi compañía o mi departamento es todo lo flexible que tiene que ser para adaptarse a las nuevas situaciones que se van presentando semana a semana o cada mes. Como podéis ver en las noticias, eh, las antiguas buenas prácticas ya no nos sirven. Los brotes que estamos viendo en todo el mundo afectan a la empresa donde sucede y evidentemente también al negocio y a las relaciones con nuestros clientes y con nuestros ciudadanos. Un brote en una compañía o en un departamento para parte o, pa o toda la, pro la producción con unas consecuencias económicas, catastróficas y muy importantes. Bien, el impacto de no tomar medidas ahora puede provocar un coste estimado en España de alrededor de unos 735 millones solo y exclusivamente en bajas por COVID. Este escenario se ha hecho basado en un contagio similar al de la gripe común. Eh, se estima que alrededor de unos 2.500 euros por mes por persona eh, será el coste debido a este tipo de, a este tipo de bajas. Otro, otro punto importante es el capital humano la disrupción en las líneas de producción que esto conlleva, la disrupción en el intercambio de conocimiento entre las personas debido a las bajas y a las situaciones de COVID. Y evidentemente también afectando a la producción de la compañía. Otro punto también muy importante que tenemos que tener todos en cuenta es el de los trabajadores inseguros. Debido a esta nueva situación, los trabajadores no pueden efectuar su labor diaria de una manera adecuada muchas veces. Si esas personas tienen que tener la mente pensando en si no se contagia o no se contagia, eso puede llevar a una pérdida del foco, a una serie de distracciones, evidentemente a una serie de fallos con, la, con el consecuente impacto en el negocio y en las líneas de producción y en las relaciones también con nuestros ciudadanos. Por todo esto, cada día que seguimos trabajando de la misma manera y no tomando decisiones, nos arriesgamos a tener importantes pérdidas poniendo en riesgo nuestro modelo de negocio y las, las, las relaciones con nuestros ciudadanos. Tenemos dos opciones. Eh, seguimos para adelante, tal como lo estábamos haciendo la semana pasada, hace tres meses, o cambiamos para adaptarnos y transformarnos. Aquí podéis ver algunas noticias de algunas compañías que, eh, si bien es cierto, estos son grandes compañías, pero insisto, también afecta a, eh, a las pequeñas y medianas empresas y a los estamentos públicos. Compañías como ING y Inditex están, acelerar, están acelerando su digitalización. En el caso de Inditex eh, están pensando ya en cerrar alrededor de 1.200 tiendas y eh, ING está adoptando el teletrabajo de una manera libre, para poder adaptarse. Pero sobre todo quiero incidir en, un, en el tercer punto que vemos en este slide, y es que los propios ciudadanos, los propios, nuestros propios clientes, se están ya transformando, se están digitalizando, y eso tiene que hacer que las compañías utilicen ese motion para poder digitalizarse y aprovechar este, este movimiento que están haciendo los propios ciudadanos y que están requiriendo de las compañías, de nosotros que nos transformemos para darles las soluciones correctas eh, y que ellos necesitan. Bien, eh, aquí tenemos una noticia de Bill McDermott, Bill McDermott eh, fue el, el anterior CEO de SAP y comentó eh, hace muy poco que España está todavía aún en las primeras fases de la digitalización. Aquí tenemos al final que trabajar todos como equipo para que nuestras compañías sean competitivas en el mercado, para que los estamentos públicos puedan también ofrecer los servicios adecuados para la ciudadanía y sobre todo también para que eh, países o compañías de Europa, Asia y América, eh, bueno, pues esa competencia no sea tan feroz y poder adaptarnos y poder competir con ellos. Bien, a partir de este momento eh, veremos algunos ejemplos, importante, muy importante que tengáis esto en cuenta, eh, son solo algunos ejemplos, os vamos a mostrar diferentes tipos de tecnología y lo más importante es que con estas ideas que nosotros os damos, que vosotros busquéis el mejor encaje y si no nos contactáis y podemos tener una sesión de brainstorming para, eh, bueno, pues para buscar ideas y ver cómo os podemos ayudar veremos tecnologías de todo tipo, Azure, M365, Dynamics, HoloLens y Surface. Bien, el primero de ellos, eh, de lo que vamos a hablar ahora, es del teletrabajo. Probablemente eh, todos los que estamos o todos los que estáis viendo este vídeo, eh, la mayoría habéis tenido que adoptar el teletrabajo en un tiempo récord. Eh, las empresas han tenido que desplegar, en muchos casos, cientos o miles de escritorios remotos y aplicativos virtuales para que la producción y la relación con nuestros ciudadanos y clientes no se viera afectada. El teletrabajo finalmente ha demostrado que es beneficioso para todas las partes, para la empresa y para los empleados, reduciendo de manera considerable los costes para todas las partes, beneficiando a la conciliación laboral beneficiando también, por qué no, al medio ambiente y en otros muchos más aspectos. Bien, eh, ese despliegue que estamos, que están haciendo las compañías y que lo están haciendo en tiempo récord, tiene que ir acompañado de medidas de seguridad apropiadas, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista, digamos, eh, humano. ¿de acuerdo? Hay eh, M365, la tecnología de Microsoft de M365 y las herramientas de seguridad de Azure pueden ofrecer la tecnología necesaria para que sea un entorno seguro, además de productivo. Más de mil millones de dólares se invierte, invierte Microsoft solo y exclusivamente en la parte de seguridad. Y cuando adoptemos esa nube, esa, ese, ese, ese tipo de tecnologías como M365, y Azure, ese será también parte de vuestro, de vuestro presupuesto a nivel de seguridad. Por otro lado, eh, Satia ha comentado, nuestro CEO, Satia, ha comentado que con la nueva situación del COVID-19 y el teletrabajo, muchos profesionales están teletrabajando o están trabajando de la misma manera que lo hacían en la oficina. Y ahí lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la tecnología de M365 que puede aportar aún más productividad a esta nueva manera de trabajar. Por otro lado, eh, Azure ofrece una libertad de poder elegir la tecnología que mejor venga a sus clientes, desde la solución nativa, por ejemplo, de Azure Windows Virtual Desktop a nuestros compañeros de VMware o de Citrix. Esto ha permitido a clientes como el Ayuntamiento de Lleida que haya podido seguir con su funcionamiento normal desplegando más de 1.500 escritorios remotos con sus aplicativos virtuales en apenas dos semanas. Está ofreciendo los plenos del ayuntamiento o tiene la posibilidad de, de ofrecer esos plenos eh, apoyándose en Azure Windows Virtual Desktop y Teams. Y por supuesto, rodeando toda esa tecnología de las mejores medidas de seguridad que son tan, tan necesarias. Bien, a continuación doy paso a mi compañero José Antonio. Os voy a contar eh, distintos escenarios que estamos viendo con, con los clientes eh, vinculado a todo lo que es la vuelta segura al trabajo, eh, el nuevo escenario de teletrabajo y a la vez eh, vuelta a la oficina que va digamos, ubicado dentro de los escenarios de, de Smart Spaces, eh, donde necesitamos eh, resolver eh, pues, bueno, cómo un trabajador eh, reserva su espacio de, de trabajo si quiere trabajar en la oficina y también estamos viendo muchos escenarios que todo este tema del COVID, como, como en otros casos, está sirviendo para, para acelerar y pensar en un uso mucho más eficiente de la tecnología. De hecho, es algo que vamos a ir viendo en los distintos casos que os vamos a ir mostrando entre todos, que muchas de las tecnologías que vais a ver en los casos concretos que os vamos a enseñar tienen recorrido, eh, para hacer cosas eh, muy interesantes dentro de la compañía, al margen de los escenarios que podemos necesitar resolver con más urgencia dentro de lo que es el, el COVID. Como os decía, eh, uno de los escenarios que nos están demandando mucho los clientes y estamos trabajando con ellos es el escenario en el cual pues bueno, eh, hay que mantener la distancia de seguridad en la oficina, con lo cual eh, los aforos eh, que se pueden cumplir más o menos por lo que estamos viendo, están entre un 30% a un 40% del aforo total de la oficina, con lo cual tenemos que gestionar la reserva de esos espacios de trabajo. Entonces, un poco lo que vais a ver es una, una aplicación que lo que me permite es gestionar mis reservas y mis listas de espera, que luego os contaré en qué consiste. Entonces, para una reserva decido en qué oficina, en qué zona de trabajo, qué día necesito ir a la oficina puedo ver qué compañeros van a trabajar para ver si tiene sentido ese día o es mejor ir otro día de trabajo también puedo elegir pues, franjas de entrada y de salida o si necesito comer en la oficina. Y el sistema en este caso no es una reserva y gestión automática, sino que yo elijo el puesto, con lo cual pues, bueno, tiene una gestión de conflictos, pero en otras versiones también puede haber una asignación automática del, del puesto. ¿no? Eh, de una forma muy rápida, pues volvemos a hacer una solicitud para otro puesto eh, distinto y finalmente, pues bueno, Hemos conseguido reservar ese, ese puesto. Evidentemente, podemos gestionar todas estas reservas o lo que tenemos en lista de espera, cancelar una reserva que ya no necesito para que quede disponible para otro compañero. Y en el caso de las eh, listas de espera, está pensado para aquellos momentos donde, eh, como se llama, pues eh, tenemos eh, un exceso de aforo en, en la oficina. Eh, puedo quedarme como en una lista de espera y que alguno de los responsables pueda decidir si mi trabajo es prioritario y eh, por de una forma mueve alguna de las reservas para que yo pueda, eh, digamos, eh, ir a trabajar el día que me interesa. Hay otra cuestión que, que estamos hablando, nos están demandando muy habitualmente, esto lo vamos a ver sobre un caso en concreto que ha desarrollado eh, Microsoft, y es eh, los típicos eh, cuestionarios de salud que, que se están implementando en muchas empresas para poder evaluar si una persona del equipo está en situación de riesgo de, de COVID. ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es eh, la utilización de un chatbot, que es una herramienta tremendamente útil en, en distintos escenarios. Y en este caso lo que vamos eh, a ver es cómo el chatbot eh, en la zona de la izquierda me va realizando una serie de preguntas que yo voy a ir respondiendo y que van a ayudar a evaluar si estoy en una situación de riesgo. En la zona de la derecha vemos el flujo del chatbot y cómo, dependiendo de mis respuestas, va yendo por un camino o por otro y va digamos, decidiendo cuáles son las preguntas más adecuadas para evaluar esa situación de, de riesgo en la que puedo estar. ¿no? Y finalmente, si parece que puedo estar en situación de riesgo, desde aquí también directamente se podrían lanzar los protocolos correspondientes para que pues, bueno, tenga una evaluación médica adicional y cualquier otra cosa que esté incluida dentro del protocolo de la compañía. ¿no? este tema de los chatbots, como decía, puede cubrir otros muchos escenarios que nos están demandando y otro pues, bastante habitual en, en este tema de, de COVID es pues, bueno, poder buscar respuestas a preguntas o dudas que puedo tener sobre cómo enfocar determinadas situaciones y que el chatbot me pueda guiar y acceder a la información de los protocolos definidos por la compañía y que me dé las respuestas sin tener que leerme un montón de documentación para encontrar esas respuestas. ¿no? Igual que en cualquier otro escenario donde están utilizando los chatbots que, que me facilita mucho el acceso a la, a la, a la información. Otra cuestión que es muy importante para, para esta vuelta segura al trabajo es todo el análisis del comportamiento de, dentro de los espacios de, de trabajo, eh, tanto para la detección de las mascarillas, si la gente lleva mascarilla o no, el control de aforo, si se mantiene la distancia social eh, necesaria, si hay aglomeraciones en determinados puntos o el análisis de cómo se utilizan los espacios. En este sentido, las compañías están siguiendo dos, dos caminos distintos. Bien Por un lado, utilizar sensores que solo permiten cubrir eh, determinados casos de, de detección de, de los que vemos aquí. O también hay otra aproximación que es la que vamos a ver y os vamos a ilustrar, que es la utilización de, de las cámaras de, de seguridad e inteligencia artificial con Computer Vision para detectar todas estas situaciones, ¿no? En este primer vídeo, eh, pues eh, lo que os queremos mostrar es eh, el caso de la detección de las mascarillas. ¿no? Entonces, vemos cómo en tiempo real pues, detecta si la gente lleva la mascarilla o no, si alguien se la quita y todo esto podría estar generando una serie de métricas y alarmas que nos ayuden a, a saber en qué situaciones o en qué casos eh, estamos teniendo determinados riesgos. Además, a diferencia del caso de los sensores, que os decía que solo pueden detectar o controlar determinados eh, digamos, aspectos de los que os mostraba, mostraba al principio, en el caso del vídeo también es muy interesante porque me da un contexto, ¿no? porque sé eh, por qué está ocurriendo algo y eso me puede ayudar a evaluar qué medidas son necesarias tomar o si realmente ese es un escenario de, de riesgo. Otro de los casos que os queremos mostrar, en este caso no es un vídeo nuestro porque por cuestiones de NDA no podemos utilizar vídeos de clientes reales. Hemos utilizado el de la fuente que aparece en el link inferior. Es un vídeo que con inteligencia artificial en tiempo real pues detectamos a cada una de las personas eh, vemos por dónde se está moviendo, si, si puede haber eh, aglomeraciones de personas en un determinado punto, o incluso eh, podríamos contarlas o. Eh, detectar si mantienen la distancia de seguridad eh, adecuada o necesaria para eh, que bueno, todo el trabajo sea seguro y minimizar el riesgo de, de contagio. ¿no? El utilizar digamos, eh, computer vision y, este, y esta aproximación evidentemente nos da un control mayor y no tener que tener a personas eh, revisando cámaras de vídeo eh, para ver qué situaciones ocurren, sino que esto sea automático. Evidentemente el ahorro de costes es muy grande y la efectividad también es muchísimo mayor. ¿no? Y eh, además os iremos contando que toda esta tecnología también no solo sirve para el COVID, sino imaginaros en un espacio de retail que no solo nos sirva para ver si, eh, por alguna una forma, estamos seguros con respecto al COVID, ¿no? eh, los trabajadores y, y los clientes, sino poder detectar cuestiones como cómo interactúan con nuestro producto, cuál es el grado de satisfacción, analizar los perfiles de personas que visitan nuestra tienda y otros casos que nos pueden aportar mucho valor en nuestro, nuestro negocio. Ahora paso la palabra a mi compañero Jean Pablo Valero que os va a hablar de los distintos escenarios de análisis de, de información que hemos visto con, con clientes en este escenario de, de covid eh, muchísimas gracias. Hoy, eh, vale, hemos estado viendo varios escenarios donde donde eh, podemos utilizar la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, pues para poder detectar y, y hacer la vuelta al trabajo seguro. Pero otra de las cosas que han surgido a raíz del COVID-19 y que ya venía ocurriendo antes de es la generación de información. Eh, entonces, lo importante de, de, de, de este punto es qué información es relevante y qué información es eh, la correcta para realmente tomar las mejores decisiones. Abajo hay un, un link que estarán en los comentarios eh, eh, pegado en la descripción del video de que viene el Harvard Business Review sobre justamente eh, explicando que a raíz del COVID-19, pues con toda la generación de información eh, hay, hay que ser muy cautivo a la hora de escoger tu eh, fuente de datos y un poco eh, la, el problema aquí es si no tengo la información que necesito o que no es relevante o no es acorde a lo que estoy buscando, pues el resultado, la decisión que voy a tomar es incorrecto. Eh, para mostrar un poco es, eh, cómo hemos trabajado con nuestros clientes, para un poco hacer esos filtros y trabajar de la manera correcta a la hora de eh, eh, sacar la información necesaria y poder mostrar lo que necesito eh, eh, de relevante en el momento necesario, eh, que quería hablar, o me parece importante hablar, de la Cruz Roja. La Cruz Roja, se podrán imaginar por toda la historia que tiene eh, esta organización desde los años 1700, eh, no solamente la cantidad inmensa de información que tiene, sino la cantidad diferente de fuentes de datos en donde se maneja. Y lo que hizo la Cruz Roja un poco para trabajar y dar transparencia a la hora del COVID-19 fue tratar de darle eh, esa información al usuario de manera activa, de manera eh, eh, prácticamente en, en, a tiempo real de cómo ellos han respondido a la hora del trabajo relacionado al COVID-19. Se lo voy a mostrar un poco acá en vivo en, en la página web. De hecho, tú, cualquiera puede ir a eh, acceder a través de Cruz Roja Responde Open Data y esta es una iniciativa que ellos han sacado justamente para de nuevo dar esa transparencia a, a sus usuarios. E inmediatamente se dieron cuenta que esto no servía nada más para el tema del COVID, sino que podía servir un poco para, eh, de, de manera de, de darle a todos sus usuarios, eh, cómo hayan respondido, no solamente en esta pandemia, sino a, en, a nivel general. ¿okay? Y lo primero que vemos en la página es un poco eh, desarrollado con, con, con el sistema de Power BI, el producto Power BI, eh, una presentación de mira cuántas personas hemos atendido, el total de respuestas cuántas han sido un entorno, cuántas en envío web, etcétera, etcétera. Y eh, un poco para mostrar esa, esa integración de todos los datos. Bueno, de nuevo, estamos hablando de papeles, estamos hablando de bases de datos de otros proveedores de Microsoft. Estamos hablando de sistemas eh, eh, de cajas cerradas. Y bueno, lo que hemos ayudado a la Cruz Roja es darle esa capa capacidad de poder darle a sus usuarios y a ellos mismos la visualización de todos esos datos. Como, como, como un ejemplo, en las áreas de intervención podemos ver que, por ejemplo, y que tiene relación a lo, a lo del COVID, más de un millón de, de, de personas lo que han pedido es información eh, o algo que referente a la información para la Cruz Roja, lo cual tiene mucho sentido porque en el, el COVID-19 se pues, han dado eh, muchas lagunas de, de, de, de conocimiento. Otra de las cosas donde también ha habido eh, avanza ha sido la entrega de bien, capacitación, asistencia, en fin, se categorizaron el tipo de respuesta que la Cruz Roja le ha dado y además se ha localizado en las diferentes regiones del territorio español. La otra cosa que, que, se, que se pueden ver es cómo se ha dado esa respuesta, si ha sido a través de comunicación, sensibilización o eh, intervención en diferentes medios. Es decir, tiene, tienes toda una serie de, de herramientas disponibles que te permite centralizar esa información y además democratizar. ¿Okay? Otra de las cosas que, que han surgido a, a raíz del COVID es un poco la cantidad de información científica que, que se ha desarrollado para el mejoramiento de los tratamientos y de eh, los lineamientos generales que se le da a la población. Eh, Microsoft, utilizando un poco su tecnología, puso al servicio de, de, de los científicos un buscador cognitivo que te permitía eh, eh, a, a través de, de, de una base de datos pública, eh, escanear todos esos esos papers, esas publicaciones científicas y poder empezar a sacar relaciones entre ellas. Es eh, un ejemplo y es lo que estoy mostrando acá, pues estamos eh, delante de una, de una página web que de nuevo está pública y ustedes la van a tener, donde pueden hacer preguntas, por ejemplo, bueno, vale, yo quiero ver todos los papers que se han venido publicando a raíz de eh, ilu ilumofeno, por ejemplo. Vale, en el momento que yo le hago, le, le doy enter, me salen todas las publicaciones que, que se han dado eh, sobre ese medicamento del ibuprofeno. Pero vemos varias cosas. Primero, eh, te salen todos los, a nivel semántico, términos similares, ¿ok? T términos que puedan ver, tener relación con eh, ese, ese, ese COVID-19. Otra de las cosas que pueden hacer es hacer una exploración de, de grafos, ¿ok? Ahorita lo está, está cargando, pero en el momento que ustedes van a ver, eh, todo lo que está relacionado con el ibuprofeno. Quiénes han sido los autores, quiénes han sido los, eh, eh, los tópicos que se han venido hablando, y eso lo pueden ir modificando en, en, esta, en esta estructura. Si regreso a la parte y vuelvo a buscar por ibuprofeno, pues vemos entonces, si me meto en alguno de esos papers, por ejemplo, me meto acá, vemos dos cosas. Tienes el paper y luego un contexto, un resumen contextual que se generó con un otro, nuestro partner que se llama Golo, en donde pueden ver sin necesidad de tener que leer todo el paper con inteligencia artificial, se resumen punto a punto cuáles son estas, eh, eh, estos puntos importantes sobre el, sobre el paper. Si eres un científico, se podrán imaginar que esto te ayuda muchísimo porque no tienes que leer el paper completo, ves el resumen, le, lees acá y luego dices, ah, bueno, sí me interesa y empiezas a bajar y lees todo lo que eh, eh, se refiere al, al, al artículo. Vale, otra de las cosas que yo puedo hacer es, bueno, ok, ahorita vale, quiero ver no, nada más lo, los problemas o los síntomas que ha tenido eh, los temas de, de ibuprofeno o, o todo lo relacionado con, con ellos, inmediatamente eh, el buscador, de nuevo, no solamente te busca textualmente los resultados de, de los síntomas, sino además que busca otras cosas como que, mira, eh, bueno, daños en, en el hígado o infecciones relacionadas con el ibuprofeno. Es decir, hay una búsqueda semántica y contextual relacionado a eh, lo, todos los archivos que se van desarrollando. Lo interesante de esta tecnología es que obviamente esto se, se desarrolló durante el comienzo de la pandemia, se puso eh, al público para que eh, todos los que estén eh, buscando pudieran eh, trabajar en, en, en conjunto a nivel global a la hora de la información que se necesitaba reflejar. Regreso a la presentación eh, y vale. Ahora, la, lo, lo que me gustaría mostrar aquí es que bien eh, estas tecnologías o estas soluciones se desarrollaron un poco a la, de manera reactiva a, a raíz del, del COVID-19, pero la, la realidad es que esto venía trabajando desde antes. De hecho, un buscador semántico contextual como el que le mostré ahorita, ya la, uno de nuestros clientes, que fue la Autoridad Portuaria de Valencia, ha puesto al servicio de la ciudadanía, el archivo histórico de todos los documentos portuarios de, de, del puerto de la redundancia. Es decir, cualquier mercante, cualquier compañía que necesite, quiera buscar las transacciones comerciales que ha tenido el puerto y todos los atraques de, de, de los buques de las diferentes compañías, puede meterse en la página web y hacer una búsqueda. Ahí hubo una mezcla de tecnología entre el buscador semántico como la puesta en digital de todos esos archivos manuscritos que vienen data de, de más de 100 años eh, por detrás. Otra de las cosas donde hemos trabajado es, eh, por ejemplo, con Uber, donde hemos utilizado la tecnología de, para no, no solamente detectar la mare, mascarilla, como, como comentaba mi compañero, sino además para poder hacer métricas sobre el conductor del automóvil. De hecho, se los quiero mostrar un poco en vivo el día de hoy. Voy a quitar mi cámara para que puedan verlo. Ok, eh, esto es un poco lo, cómo funciona. En el momento que yo, yo despego la, la, la, la aplicación, lo primero que hace es me muestra el ID del conductor. Ok, aquí un nivel de seguridad para, para entrenar este modelo solo necesité montar una sola foto mía e inmediatamente ya hay un reflejo de lo que se va desarrollando. Otra de las cosas que hacen ya que tienen que ver con la calidad de la del conductor la pose de mi cabeza. Si yo me volteo, okay, inmediatamente deberían salir unas alertas, que de no lo estoy viendo ahora, para decir que el conductor no está viendo hacia el frente. Otra de las cosas es la apertura de los ojos. Si yo empiezo a cerrar, pues el sistema va a detectar que, oye, esta persona probablemente se está quedando dormida y te va a disparar eh, unas alertas. Y por último, del punto de vista, no solamente de seguridad, sino además legal, distracciones. Si yo, si yo coloco el, el móvil, al frente de la cámara, pues eh, la cámara detecta esta información y lanza una alerta diciendo, este conductor está teniendo una distracción. Entonces, eh, vale acotar aquí, eh, eh, para, para los técnicos que estén viendo este video, eh, esta tecnología se puede desarrollar de dos maneras. O utilizo la información, me conecto a la nube y saco los resultados necesarios, en el caso que estoy utilizando aquí, justamente para evitar eh, problemas en la comunicación de la, de la aplicación, tenerlo dentro del Edge o dentro del, del ordenador y generar esos modelos en, en el dispositivo fuera de la nube. ¿OK? Entonces hay escenarios híbridos que se pueden desarrollar. ¿Vale? Eh, continúo con la presentación eh, y voy comentando. Otra de las cosas donde hemos trabajado relacionado a, al, al COVID-19 hoy en día, pero que no surgió a raíz del COVID-19 es en el mundo retail. En el mundo retail, bueno, estábamos trabajando con alguno de nuestros clientes. De hecho, eh, en el corte inglés eh, se, se ha hecho ya prueba con respecto a eso, donde se trabaja con el espejo mágico. ¿vale? Y lo que hace es que una persona que vaya pasando, pues te va lanzando información relevante para eh, que el cliente o el usuario pueda ver. En este caso, utilizando realidad aumentada, más toda la parte de inteligencia artificial, las personas pueden probarse el vestuario sin tener que ir al mostrador y sin tener que ni siquiera tocar la ropa. Eh, esto, este, esta tecnología se desarrolló un poco para, desde el punto de vista marketingiano no solamente ver la reacción del usuario, sino agilizar esa, ese proceso de compra y además, que no se muestra en el video, poder captar cómo reacciona el usuario ante, ante diferentes productos. Eh, en este momento, ese espejo está captando las emociones de la persona, la edad, eh, eh, dando una, eh, una respuesta subjetiva al género. De, de, de la persona e, y, te, y le da esa información al establecimiento de cuáles son los productos que están generando las mejores respuestas. Pero a raíz del COVID pues se, eh, esto queda muy como anillo al dedo como decimos nosotros, porque inmediatamente no tienes, tienes te evitas ese problema de la transmisión del COVID a través de, de la superficie o a través de, de, de, de, de el cambio de ropa entre las personas. Además de la disminución del coste y de la operación de tener que hacer la sanidad de cada uno de esos productos eh, cada vez que haya una, una prueba. Y ahora le hago mi paso a mi compañero José Antonio para que eh, él siga hablando de otro escenario relacionado con el COVID-19. Bueno, el último caso que os vamos a mostrar eh, es un, un caso que, que ha tenido mucho impacto tanto directamente en el ámbito médico como en el ámbito empresarial. Está basado en una tecnología muy novedosa que, en la que está trabajando Microsoft, que son las eh, HoloLens eh, 2, que son unas gafas de realidad mixta. A diferencia de lo que probablemente estéis acostumbrados a, a probar o haber usado, eh, que es más bien la, la realidad virtual en la cual tú te pones unas gafas y dejas de ver la realidad, con estas gafas tú sigues viendo la realidad y sobre esa realidad te aparecen elementos o información que te ayuda a desarrollar mejor tu trabajo. ¿no? Entonces, con estas gafas eh, se pueden utilizar distintas aplicaciones, pero en concreto hay una solución que se llama Dynamics 365 Remote Assist que nos permite realizar videoconferencias de una forma muy, muy, muy, muy, muy efectiva. ¿no? Entonces, como os decía, uno de los grandes casos de éxito de, de Microsoft se ha desarrollado en Reino Unido relacionado con, con el escenario médico en el cual eh, las típicas rondas eh, de los equipos médicos para ir viendo cómo evolucionaban los pacientes eh, están eh, y han estado utilizando estas gafas de cara a minimizar la exposición del equipo médico al contagio, ya que solo una de las personas del equipo médico eh, era la que físicamente iba viendo a cada uno de los pacientes y el resto, eh, conectados desde su ordenador, podían estar viendo, evaluando eh, todo lo que su compañero estaba eh, interactuando con el, con el paciente y además hacerle cualquier tipo de pregunta, eh, sugerencia de evaluación para desarrollar como si estuviese todo el equipo médico físicamente delante del paciente. ¿no? y Esto ha impactado muy positivamente en reducir la tasa de contagio de, de los equipos médicos en Reino Unido. Pero por otro lado, como os decía, eh, también eh, estamos teniendo muchísima demanda de este tipo de soluciones para todo lo que tiene que ver con el mundo del manufacturing en cualquier sector, todo lo que tiene que ver con instalaciones de energía, oil and gas, agua o cualquier infraestructura grande que tenga necesidades de, de operación y mantenimiento. ¿Y por qué hemos tenido mucha demanda? Pues por toda la problemática que ha surgido de, de desplazamientos, ¿no? desde los momentos donde no era posible desplazarse hasta situaciones como la actual, donde puede haber restricciones puntuales o es desaconsejable eh, viajar. ¿no? Entonces este tipo de solución cuando hay un problema, una parada en, en cualquiera de estas infraestructuras lo que nos permite es que quien está físicamente donde está el problema pueda seguir accediendo al mejor conocimiento eh, que tiene la compañía o sus colaboradores para resolver de la forma más rápida y efectiva ese problema. ¿no? Además evidentemente las empresas están dando cuenta que esto como otras cosas que os hemos ido enseñando en la sesión tiene un recorrido tremendo ¿no? porque, aunque no estemos en una situación de COVID, esto impacta tremendísimamente en los costes. No, no es necesario desplazarse para, para resolver los problemas y el tiempo de parada de cualquier infraestructura se reduce de forma dramática, ¿no? con lo cual eh, es una herramienta realmente útil. Lo que os voy a mostrar a continuación es un vídeo en el que se ilustra pues, uno de estos casos a nivel industrial. ¿no? En una determinada planta industrial, Pues bueno, los sistemas que tenemos implantados de inteligencia artificial son capaces de detectar que hay una anomalía en uno de los equipos, que no está funcionando correctamente. ¿no? Entonces, ese aviso le llega ya a una de las personas del equipo que se pone a trabajar con uno de sus compañeros intentando diagnosticar cuál es el problema que tiene ese equipo. ¿no? Entonces deciden o ven que es necesaria la ayuda de, de un experto que puede estar en cualquiera de las otras plantas o cualquiera de las ubicaciones de la compañía. ¿no? Y utilizando en este caso el, el teléfono móvil, pues bueno, empiezan a contar cuál es la problemática que tienen con ese, con ese equipo. Pero bueno, se dan cuenta de que el proceso de diagnóstico y resolución del problema es algo más complicado. ¿no? Entonces deciden utilizar las, las HoloLens, que nos da un plus eh, tremendo, ¿no? porque a diferencia del teléfono móvil, tengo las manos libres para poder realizar mi, mi trabajo, ¿no? eh, con lo cual la productividad efectiva es mucho mayor. Eh, vuelve a llamar a su compañera para que le siga ayudando en el problema. De una forma muy natural, puede colocar la pantalla en el sitio que más le interesa, pero además también su compañera puede compartir información de tremendamente útil para la resolución del problema, ¿no? como un esquemate. Y a partir de ahí puede ir, aparte de lo que nos aporta la videoconferencia, puede ir dando indicaciones con tinta electrónica, distintas señales, de qué, sobre qué elementos tiene que ir interactuando para cada uno de los pasos de cada diagnosticar y resolver el problema. ¿no? Con lo cual la efectividad y el tiempo necesario para resolver ese problema se reduce de forma eh, dramática. Como os decía, es una solución que aparte del escenario médico nos están demandando constantemente empresas de distintos sectores porque ven que les puede ayudar muchísimo en este, en este escenario. Y paso la palabra eh, para la finalización de esta sesión a mi compañero Jesús Tendal. Bien, una, eh, lo primero de todo, eh, estas son solo algunas de las ideas que nos hemos podido ofrecer en este webinar. Aquí hemos visto mucha tecnología, muchas soluciones, pero evidentemente lo que tenemos que hacer ahora es trabajarlo con vosotros para intentar identificar cuáles son vuestros retos y a partir de ahí buscar las mejores soluciones. Como podéis comprender, eh, nuestras empresas, nuestras compañías, nosotros mismos tenemos que eh, buscar que nuestras compañías se pueden adaptar en tiempo real a los nuevos retos que se nos están planteando. Ahora estamos, evidentemente, con mucho foco en la parte del COVID-19, pero evidentemente hay otros retos en cuanto a transformación digital, en cuanto a la digitalización de nuestras compañías, en cuanto a las relaciones con nuestros clientes, con nuestros ciudadanos, que tenemos que seguir avanzando eh, en paralelo junto con el tema del covid es posible disponer de todas estas soluciones y de otras muchas más, algunas eh, eh, necesitaremos, evidentemente, un trabajo exhaustivo con vosotros, pero muchas de estas soluciones se pueden desplegar, se pueden afrontar en vuestros eh, entornos y con vuestros clientes de una manera muy rápida. Si bien es cierto que hay proyectos que llevan su tiempo, otros se pueden desplegar en apenas semanas. Aquí eh, con todos estos retos que se nos están planteando, sobre todo en estos momentos, la tecnología está jugando un papel clave y es el principal capacitador para nuestras compañías para poder afrontar estos retos y buscar nuevas maneras de interaccionar y nuevas líneas de producción eh, con nuestros clientes. Bien, eh, los siguientes pasos aquí eh, están claros, es decir, el primero sería contactar con vuestros comerciales, con vuestros eh, personas de contacto dentro de Microsoft y de Plain Concepts. Evidentemente, si no sabéis a quién contactar eh, en un primer término, si no tenéis a lo mejor en un momento dado un comercial asignado o no lo conocéis en este momento, podéis directamente contactarnos a nosotros mismos. Aparecerán ahora los datos de contacto. Nos mandáis un email y nosotros os ayudaremos y os redirigiremos a, a la persona adecuada dentro de print Concepts o dentro de Microsoft. La idea sería, a partir de ahí, de ese primer contacto, conoceros, eh, entender vuestros retos, a partir de ahí organizar diferentes sesiones de trabajo, organizar posibles eh, pruebas de producto, pruebas de concepto, para probar, para testear y a partir de ahí Establecer un roadmap de actuaciones, un roadmap de transformación para eh, poder afrontar esos retos que, que tenéis eh, en vuestras empresas y en vuestras compañías. Ahí podéis contar con todo el apoyo de Microsoft y, por supuesto, también de Plain Contents. Desde Microsoft tenemos muchísimos programas para poder echaros una mano en, ese, en esos retos que nos podáis plantear. A partir de aquí eh, toca... Eh, que deis el siguiente paso. Vosotros, nosotros eh, mismos, mostrándoos la tecnología a través de webinars como este o sesiones eh, a través de Plain Concepts, nosotros mismos directos con vosotros y por vuestro lado, que nos comentéis vuestros retos. dudas. ¿En qué queréis ser diferentes frente a vuestra competencia? ¿Cómo queréis mejorar la relación con la ciudadanía, sobre todo en estamentos públicos? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos ayudaros a transformaros? Al final, desde Microsoft pondremos la tecnología a vuestra disposición, toda la tecnología de Microsoft a vuestra disposición, y vosotros los retos que queréis afrontar, y entre los dos, entre las dos tres partes, buscaremos la mejor solución que se adapte a vuestros requerimientos y a vuestros retos. Por último, eh, os dejo aquí los datos de contacto de los que hemos participado en esta sesión y, por favor, sentiros total y absolutamente libres de contactarnos por si queréis eh, que os resolvamos alguna duda respecto a algún proyecto, respecto a algún reto transformacional que tengáis eh, eh, vosotros en vuestras compañías o estamentos públicos. Sin más, daros las gracias Espero que, sobre todo, eh, podamos haber dado, sobre todo, ideas y que, eh, bueno, daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Un saludo.